Saludos, soy Raúl Banger y ahora les traigo unos tutoriales acerca eh, de cómo se debe, o sea, en qué formato se debe subir un video en YouTube. Yo eh, subía por lo general los videos en un formato que tiene por nombre, no creo, no es el nombre, es la sigla, es WMV. Ese formato es muy eh, con ese formato el video sube más rápido debido a que queda bastante balsudo. La, eh, se bajan mucho las megas y tiene una buena resolución. Pero cuando yo lo subía el video a YouTube se demoraba mucho la procesada y el logo de monetización también tardaba mucho. A veces se me quedaba el logo amarillo y tenía que apelar. Ganaba pero demoraba mucho. Ahora que cambié internet que es un poco más rápido lo sube en formato mp4 ya que en mp4 pesa más pero he notado que automáticamente al subir el video me activan la monetización aún estando procesando o sea, aquí sale en Estados Unidos sale procesando video procesando contenido pero aún así la monetización me la activan y eso ha sido debido a, al formato cuando cambié de formato he visto he notado esa rapidez a la hora de activarme la monetización aún apenas subo el video salen activada pero cuando hago la prueba con el otro con otro formato se demora mucho entonces yo creo que el formato compatible con youtube es el formato mp4 y lo pueden ensayar ustedes saben que cada vez que yo subo un contenido al canal antes de yo subirlo eh, yo verifico y todo para que a ustedes también les funcione así como funciona a mí y los que eh, conocen el canal ya saben que a la verdad eh, funciona todo debido a las calificaciones que notaron en el canal les ha funcionado también a ustedes entonces, el mejor formato para subir un video a YouTube, para que lo moneticen y lo procesen bien, es, es el formato MP4. Les recomiendo que suban videos en formato MP4. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. No olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el contenido en sus redes sociales. Chao.